¡Hello! Bienvenidos de nuevo a mi canal, ya sé que me había olvidado un poco de él y más bien no me había olvidado, pero no me había dado tiempo de editar ni de grabar ha sido un rollo mi vida, pero un rollo bueno el día de hoy les voy a contar un poco acerca de mi experiencia con la alimentación les voy a explicar un poco el contexto de cuál ha sido mi relación con la alimentación y cómo ha ido cambiando, porque esta es la parte 1 pero la parte 2 va a ser algunas herramientas de cómo yo me ayudé Supe cómo levantarme en cierto modo. Puede que a lo mejor no me diagnosticaron, pero siento que sí tuve un tema con la alimentación. Sí, es un tema con la alimentación no diagnosticado Porque sé que muchas mujeres lo tienen Y se los digo porque yo he escuchado muchas pacientes Que no están diagnosticadas como tal Pero yo las escucho hablar Y como me platican Y sé que tienen algunas situaciones con la alimentación Entonces quiero contar mi historia con la alimentación Mi experiencia hacia la alimentación y mi cuerpo Y de esta manera ayudarlos para Que vuelvan a conseguir esta confianza Obviamente no es como una guía Este ya de oro, de que no haces esto ya, pero con base a mi experiencia es lo que yo te puedo compartir que tú puedes hacer, lograr y regresar esta confianza en tu cuerpo. Lamentablemente, pues la sociedad nos ha impuesto estos, este sistema de cómo debe de lucir la mujer especialmente. Bueno, les voy a platicar un poquito de mi contexto. En nuestra mente de niños no existe el juzgar o criticar el cuerpo de alguien más. El sistema nos va jalando y eso ya nos hace que como eh, niños, adolescentes, ya vayamos viendo esta parte de criticar los cuerpos de las personas, lo cual es totalmente malo e incorrecto. Pero pues es el sistema. En fin, yo desde niña empecé como a preocuparme por mi aspecto mi aspecto físico por críticas, comentarios de ya estás gordita, ya estás llenita, haz ejercicio, cierra el pico, todo ese tipo de comentarios negativos que básicamente son afirmaciones negativas, no sé si me voy a entender. Simplemente son frases que tú vas escuchando constantemente que se te quedan en el subconsciente y tú te las crees y tú ya te casas con la idea de que tienes que dejar de comer o por lo menos restringirte hacer ejercicio para no engordar o simplemente compensar de, ah, bueno, comí algo y ahora como ensaladas, o comí algo y ahora tengo que matarme en el gimnasio. Y básicamente, pues desde niña, creo que fue una niña que se hacía actividades, no fui tan deportista, pero se hacía que ballet, jazz, en natación a veces, y hubo un tiempo que dejé de hacer ejercicio y pues empecé a subir de peso. Entonces había comentarios pues de familia que a veces es donde inicialmente comienza y también de la escuela, de los niños que hay que gorda y muchos comentarios negativos que lamentablemente muchas niñas hemos sufrido y yo sé que también niños. Entonces eh, vas creciendo con esas ideas y pues simplemente van cambiando tu autoestima, ¿no? Entonces ya después fueron avanzando los años y en la preparatoria Me parece que yo empecé a hacer dietas Bueno, no, mi primera um, dieta Este sistema te ha hecho creer también que dieta Es, es una palabra como súper confusa Porque dieta es todo lo que comes en un día Perdón si se mojado, pero me acabo de bañar eh, Dieta es todo lo que comes en un día Y la gente lo utiliza o ya está como normalizado de qué es restricción. Antes había como dietas en revistas, eh, haz la dieta de la manzana, de la luna. Lamentablemente esa información venía o, y sigue viniendo gratis en muchas revistas, pero pues en ese entonces, que yo era más chica, fue al nutrólogo y pues me dejó una dieta. Actualmente yo soy nutróloga, pero yo los manejo como planes de alimentación con un enfoque totalmente distinto y abordarlo igual de una manera diferente, no restrictiva. Entonces, que eso ya les platicaré. Esa fue la primera vez. La verdad no tengo recuerdos de que antes me hayan eh, llevado en otro lugar. Pero justamente me lo me llevaron porque siempre hubo esta idea de tener que bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso. A como diera lugar. Y empecé desde primero de preparatoria. Eh, pero las críticas empezaban desde antes, ¿no? Desde más chica. Y el peso siempre fue algo que fue un tema en mi vida. No tengo un cuerpo... Yo creo que... Tengo creo, un cuerpo normativo. Me refiero a que yo no soy de talla grande, ni tampoco de talla pequeña. Creo que soy um, regular, no sé cómo decirlo. Pero simplemente si subo de peso se me nota y ya. Quiero recalcar que yo estoy a favor de salud en todas las tallas y aceptación de todo tipo de cuerpos, tamaños, etc. El punto es que pues, voy a utilizar palabras gordo, flaco talla grande o talla chica entonces sin poner connotaciones negativas el punto es que pues así era mi cuerpo pero pues cuando estamos chiquitos nos ven los cachetes eh, nuestra cara rellenita pues así me veía yo <risa> entonces ya en la, en la preparatoria pues o sea te vas estirando en la secundaria y ya en la preparatoria puede que seguía teniendo un poco de, de esta parte de mi pancita este, la verdad yo no me acuerdo muy pero o sea, yo como que misma trataba de usar fajas y cosas que me apretaran para que no se viera. Pero yo creo que para ese entonces yo ya tenía un poquito de dismorfia corporal porque yo siempre me vi gorda, siempre me veía así. Entonces eh, hacia los, a los años siguió esto y veo fotos y ahora me veo con cariño, pero... Yo decía, es que por quienes entonces me, me, me pensaba que yo estaba acordada cuando realmente no lo estaba. Pasaron los años y, como al final de, de la universidad, este, bueno, para los que no sepan, tengo dos carreras: comercio exterior y nutrición. Entonces, para finales de. Bueno, para estar en preparatoria también hice dietas, no comía casi, tomaba puro café con leche. Eh, comienza labas, eh. También quería agregar en esta etapa de mi vida en la preparatoria que yo llegué a vomitar en ciertas ocasiones y lo comparto porque no por ser nutrióloga significa que no te ocurran estas cosas, eh, estamos estigmatizados como que somos superhéroes, como que a los nutriólogos no nos puede pasar Cualquier persona es eh, vulnerable a este tipo de situaciones. Por eso, para mí es demasiado importante la atención emocional y mental, porque este tipo de situaciones vienen a raíz de otras. Era una etapa de mi vida donde estaban ocurriendo cosas y iba a ocurrir, o sea, se junta con toda esta presión social y terminan eh, chicas teniendo estos trastornos de la conducta alimentaria que de ahí vienen, o sea, vienen de tu ambiente eh, psicosocial. Um, y simplemente lo quería compartir por si alguien que ve este video se siente identificado que esté pasando por eso que no está solo, que puede pedir ayuda um, yo con gusto puedo apoyarlos en muchos sentidos y eso quería decir tenía una alimentación un poco extraña me privaba de cosas porque realmente sí comía frutas y todo eso pero yo tenía la idea de que, comer que solo tomar líquidos eso me iba a no hacer engordar ya pasó el tiempo y en la universidad igual hice dietas como de estas de las agujas que te ponen este, en las orejas, balines y cosas así. Después ya eh, entré al nutriólogo, pero aún así en este mid time este, yo también hacía dietas. Entré al nutriólogo um, a mitad de la carrera y después, esto fue en comercio, entré al nutriólogo, yo era una persona que todo el tiempo iba al gimnasio, o sea, yo iba antes iba como de lunes a viernes y después ya entró un poco más mi obsesión de ir de lunes a domingo y así duré un ratito, era muy disciplinada fue una situación que me llevó como a enfocarme mucho más en mi físico y en lo que comía, era como lo que me salvó, por así decirlo siento que cada quien tiene una situación que los orilla a hacer dietas, a ir a hacer mucho ejercicio y espero que no todos o sea, pasen por eso eh, las personas que sí, pues las abrazo, pero cada quien tiene su experiencia y a lo que hoy es que esa situación me hizo como que orillarme un poco más a, a detonar estas situaciones. Pues empecé a hacer estas, o sea, dejé el nutriólogo y empecé a ir con un coach que me hizo um, comer demasiado poquito. <risa> Porque le digo así, um, a mí me gustaba mucho el culturismo y yo quería prepararme para ello y... Una de las críticas que me hacía era, es que tu genética no da para eso. Entonces, pues sí me pegó un poco, pero yo decía, yo voy a trabajar para ello, no me importa, yo lo voy a hacer. Y era una persona que me medía constantemente, o sea, todo el tiempo me estaba tomando la grasa cada semana. Entonces eso despertó más esta obsesión conmigo. Y yo medía todo el tiempo mi comida, yo todo el tiempo me estaba pesando viendo en el espejo. Llega un punto en que sentía mis costillas y yo... Me sentía bien, o sea, decía es que sí, pero necesito más O sea, en esa época fue que casi no me tomaba fotos Pero sentía raro porque la gente te empezaba a criticar Y me decía como de, te ves ya verde Ah, pausa Antes de todo esto, como a la mitad de la guerrera Antes del nutriólogo, hice una dieta cañona Porque no le recomiendo a nadie que tomen pastillas Ni mucho menos, pero eh, era tanta mi... mi era tanto mi objetivo de querer perder peso... Que me dieron una pastilla y al mismo tiempo hice una dieta... Que fue la dieta más... Creo que aún más estricta que la de la del coach. Bueno, este también era un coach. Pero fue la primera más estricta en la vida. Porque yo ya me veía verde. Sí bajé mucho peso, pero me veía verde. Después de eso ya fue que me cambié al otro logo. Y después de eso... Ya empecé con el coach, pero para esto pues yo les digo que fue un lapso cuatro años, un poco más, cuatro o cinco años, que ya al final fui con el coach y la verdad no estuvo muy padre porque perdí mi periodo. Bueno, pausa, antes de que se me olvide quiero explicarles esta parte por qué ocurre la menorrea que es la pérdida de tu periodo menstruación ya que es de las necesidades secundarias de tu cuerpo, porque pues bien sabemos que fisiológicamente el cuerpo está hecho para crear vida, bueno, el de la mujer, eh, entonces como no hubo fecundación en nada, pues tienes tu menstruación, pero como mi cuerpo no estaba recibiendo la suficiente energía, dejó de lado el tema del de periodo y puso en prioridad pues mis otras funciones vitales, ¿no? Entonces, al tener estrés mi cuerpo, eso ocurrió. Entonces no dejes de comer, no te restrinjas, porque los efectos secundarios pueden ser eh, menor a uno de tantos o también pérdida de cabello, entre otras cosas. Entonces, por favor, come. Les digo que yo hacía ejercicio. Para ese entonces ya me había lastimado mi columna en el gimnasio a consecuencia de algunos entrenadores malos. Entonces yo les preguntaba y me lastimé mi espalda, pero a pesar de no cargar tanto peso, yo bajé demasiado ya entrando a nutrición fue que yo me di la tarea como de revisar las calorías de estas de estos planes y eran muy pocas calorías calorías que un humano no puede estar ingiriendo al día porque es muy bajo y eh, acompañado de una pastilla que era como un termogénico entonces esto me llevó al límite porque yo me sentía con mucha energía pero realmente no estaba teniendo energía cuando yo cuando ya me ofrecieron a darme esteroides por esta parte del de, eh, físico-oculturismo, yo me negué porque dije, es que esto no está bien para mi cuerpo. Entonces, ya al negarme ya eh, empecé a dejar de ir y, y yo tenía miedo de rebotar, de que subir de peso de nuevo. Entonces busqué otro coach. Este lapso fue cuando empecé a encontrar lo que es alimentación intuitiva y me eh, orilla a estudiar nutrición. Podría decirse que estudiar nutrición fue mi salvación porque yo soy el tipo de persona que para que siento que yo puedo superar las cosas cuando entiendo qué es lo que estaba ocurriendo conmigo. O sea, ya a yo entender los procesos fisiológicos del cuerpo, de cómo funciona, de cómo es la digestión, los nutrientes, todo, fue que yo ya no caí, o sea, como que yo misma me pude rescatar. Y es algo en lo que me aplaudo. Porque yo busqué ayuda. O sea, en todo este tiempo que yo les comento... Estuvo esta parte de... Ir al psicólogo... Eh, yo pedí ayuda porque yo les decía que no me sentía bien con mi físico. Acompañado a una ruptura. Que esto fue un detonante que a mí me hizo como obsesionarme con mi alimentación. Y con el ejercicio. O sea, como que ese era mi templo. Ese era como mi, mi apaciguador, mi calmante. El ir a hacerme y cerrarme en el gimnasio y hacer ejercicio. Entonces, pues... Al ir al psicólogo, no encontré ninguna psicóloga que fuera de trastornos de la conducta alimentaria. Yo empecé a buscar mucha información de cómo ayudarme, cómo no tener atracones. Ahí yo fue cuando di. Ah, un paréntesis. <risa> Perdón. Ya que yo terminé de estar con este coach que hizo que. Bueno, que me comentó que si tomaba esteroides y que me diera esta pastilla. Empecé a. Per bueno, perdí mi periodo. Me cambié con otro que al final ya no fui, pero como que él me ayudó un poco a desintoxicarme. Eh, y me refiero a esto. Porque él también era un preparador. Pero me dijo, este no, yo no te voy a hacer eso. Te, necesitas como limpiarte y dejar de tomar esa pastilla. Y me empezó a, me dijo que no tomara, que comiera normal. O sea, que no dejara de seguir ese plan. Y que tomara té y que no tomara café ni nada. Porque esa pastilla era como tu café. O sea, era cafeína al máximo. Yo me sentía con mucha energía. Y cuando la dejé de tomar, les juro que parecía abstinencia. O sea, yo me sentía rara. Yo me sentía cansada, yo no sé cómo le hacía para vivir esos días, porque de verdad yo no podía con mi alma. Total pasó y yo empecé a sentir como comencé a subir de peso, pero les digo que yo ya tenía como esta parte de dismorfia corporal, que si quieren les puedo hacer un video acerca de ese tema, pero básicamente es que tú te ves de una manera, pero lo haces de otra. O sea, yo estoy delgada o tengo un cuerpo pequeño y me empiezo a ver grande y... Y no solamente pasa eh, con personas de talla, gran, de talla chica, sino también de talla grande. O sea, es, es una falta de percepción a lo, que están, estás viendo tú de, a lo que estás viendo tú de tu persona. Dejé de, de ya hacer estas dietas y edí con alimentación intuitiva. Y justo en ese lapso fue cuando entré a la carrera de nutrición. Y yo me empecé a hacer mis dietas. Ahí como que volví a caer, pero yo ya estaba adentro alimentación intuitiva yo ya sabía que había otra respuesta pero esto es um, también tema de otro video de cómo yo no estoy muy a favor de todo lo que te enseñan o como lo que con lo que te hacen casarte en la carrera o sea te hacen casarte con ideas erróneas de lo que es la nutrición y lo malo es que eso tú le enseñas a algunos pacientes y les haces daño yo actualmente me despedí de ese enfoque estoy tratando de hacer mi servicio lo más amigable posible sin afectar a las personas porque um, al inicio de mi servicio social escuché de algunas otras eh, personas que hacían sus prácticas eh, porque presentan casos de pacientes y yo escuché de cómo abordaban a chicas con trastornos por atracón y seguían con dietas o sea les, ellas tenían que presentar cómo, cómo lo abordaban y el plan que les mandaban. Para esto ya hace mucho que yo cambié mi término de dieta a plan, alimenticio, pero ellas mencionaban darles una dieta. Entonces, no soy psicóloga, ni soy especialista aún en trastornos de la conducta alimentaria, pero sé que así no se aborda. Básicamente, esta ha sido como mi historia en breve, de que comencé en nutrición, de que encontré esto de alimentación intuitiva, que es una manera más armoniosa de regresar a lo que ya sabes de tu persona. O sea, regresar a comer porque estás venerando tu cuerpo, porque lo estás nutriendo, porque le estás dando energía, porque tu cuerpo merece comer. Y total, a lo largo de la carrera ha sido este contraste de no estoy muy de acuerdo con lo que dicen. Me gusta esta parte de la restricción a algunos pacientes de crearles esta idea errónea de los alimentos, de cultura de dieta, de son buenos, son malos, estos son saludables, estos no. Entonces ha sido un tema, una revolución muy grande que muchas nutriólogas ya están abordando esto y no solo nutriólogas, psicólogas y gente eh, en general que solo se quiere ayudar y ayudar a los demás y romper estos esquemas de que la nutrición solamente se enfoca en pérdida de peso cuando no es cierto. Eh, hay muchas áreas de nutrición, pero para la clínica en la nutrición clínica, que es como donde más hay este trato del paciente, está esta idea errónea de que solo estamos ahí para perder peso. Y no es así. Entonces, eh, básicamente esta es mi historia con eh, la imagen corporal. Creo que está poco larga, espero la escuchen. Y el siguiente, como parte 2 de este video, va a ser... Algunas ideas de cómo yo logré encontrar otra vez esta armonía con mi cuerpo y con mi aspecto físico, como me hice amiga otra vez de mí misma. Los quiero y nos vemos en otro video. Este, ya los extrañaba. Bye.